Uy, güey. Qué, ¿Qué clase de arte está haciendo aquí, señor Jeremías? No, arte emo. Arte emo, interesante, interesante. Este, ¿En qué se basa este arte? En quieres suicidar y no tener el coraje para hacerlo. <ríe> oh shit. Cuando terminen ya nos podemos ir, o sea que vamos a salir temprano, o sea, o sea más temprano de lo que salimos. <risa> ok, <risa> adiós. Bueno, <risa> pues, aparte eh. si cansamos tal vez tengamos el de Pepín. <risa> y a lo mejor <risa> a lo mejor nos <risa> prestan <risa> en el max <risa> y vamos a poder hacer mensajes No, No más acaso Pepe. ¿Cómo no se sé, sí, sí, es para sí, Black, Black. María. Black María. Sí. Oh no? No me arreglado. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Ya sé. ¿Bien? Sí. ¿Cómo estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, video? Oh. Sí. Eh, pues ir al, al salón, y eh, hay un gancho en una bolsa, aquí, okay. está por mi lugar ¿Y qué co comieron? Y, ¿Y, ¿Y aparte de cerca de niña. Ok, no, Emiliano. Emiliano. Tú ...de checarlos, darles retroalimentación alimentación y pues seguir avanzando un poquito en los temas, ¿sí? Entonces ahí si tú checas, ahorita que terminamos, checas, vas a seguir todos los pasos que te marco ahí. Van a ser tres trabajos. Ah, wey, chile. No se, sé, wey. No, no, ya. A ver, espera. Es que me pongo nervioso. Tú dale, gay? Hola, gay? No, no, no. nada. no, lo que no, no. la pela, ¿no? Oh. ¿Los de ¿Vas a manchar eso sí, no le digas a mi hermano. A... Se va a asustar. Como quieras te va a dar cuenta. No. Mira, ya, ya, ya. Ya, ya,